Estas, este proyecto fue sometido a consideración del Congreso y ratificaron lo que había dicho el presidente Luis Abinader, que iba a someter una reducción de los fondos de lo que se le entregan a los partidos políticos eh, cada año para fines de esta diferencia de estos recursos, pues invertirlo, utilizarlo para la fabricación de un centro, un recinto eh, de la Universidad Autónoma de Santo Domingo en Santo Domingo Este. Pues precisamente el, la Junta eh, Central Electoral pidió pues, la noticia en el día de ayer eh, cuando este esto fue este pedimento fue sometido ante el presupuesto general de la nación y la respuesta fue que el Congreso lo que aprobó fueron 630 millones de pesos para los partidos políticos y ese es el monto que en su momento se estará distribuyendo entre los partidos políticos. De manera que esa, esa acción o esa petición que habían hecho eh, los partidos políticos de que se le entregara la cantidad tal cual había, o sea, había estado establecida, pues esto fue negado porque a juzgar por lo que dice el presupuesto general de la nación, fue lo que aprobó el Congreso de la República Dominicana. 630 millones de pesos es la suma que se le va a entregar a los partidos políticos. Recuerden que nosotros pues, nos sumamos y la gran mayoría de la, eh, del país, de los ciudadanos, de los dominicanos, pues vieron con buenos ojos el hecho de que se redujera de manera significativa la gran cantidad de recursos que se destina a los partidos políticos para que esto hagan y deshagan cuantas cosas le venga en gana. Esto va a limitar, ¿verdad?, que los partidos políticos, pues, en sus acciones, en su accionar comidas, a obtener eh, ventaja política, eh, reducir de manera significativa este tipo de actividades. Y lo interesante de esto es que esos recursos, esa diferencia de esos recursos que, va, que el Estado va a manejar es que vayan a ser destinados a esta eh, acción y es la construcción de un recinto UAS en la parte de Santo Domingo Este, en la capital dominicana. Así que esa es la decisión eh, que ha tomado el presupuesto general de la Nación, eh, ya que el Congreso tomó la decisión de solo entregar los 630 millones de pesos, como había propuesto el presidente Luis Abinader a su llegada al poder. Miren, en otro orden... La Cámara de Cuentas de la República Dominicana en el día de ayer, a tempranas horas de la mañana, permaneció pues, militarizada con el objetivo de llevar a cabo una especie de allanamiento. <ríe> Saben ustedes que la Cámara de Cuentas está siendo eh, cuestionada por una serie de actos de corrupción y de ocultamiento de auditorías hechas a las diversas instituciones en la República Dominicana. A de que la Cámara de Cuentas es la institución eh, que debe velar, que debe supervisar, vigilar las acciones y el manejo de los recursos que dan las instituciones del Estado. Así que esta institución eh, que debe de estar pendiente en qué se gastan y cómo se utilizan los recursos que usted y nosotros eh, pagamos en, con los impuestos, pues velar porque se le dé el uso correcto a estos fondos. Esta institución llamada Cámara de Cuentas de la República Dominicana, que es la que está llamada a velar. Por eso que acabo de decir, pues, está siendo cuestionada por actos de corrupción, por, según las autoridades, maquillar estas auditorías que se le hacían a las instituciones, a la pública. Pues en el día de ayer, la Procuraduría, eh, sobre todo el PETCA, eh, Persecución contra la Corrupción, que coordina y dirige el magistrado eh, eh, Camacho, pues eh, se presentaron a la Cámara de Cuentas, a las oficinas, un allanamiento que duró alrededor de, unos, de unas 11 horas, donde se cargaron con una serie de documentos, los cuales se supone se supone que eh, las autoridades, la Procuraduría, pues eh, someterá a investigaciones para realmente poder dar un, un veredicto eh, que deje complacida a la ciudadanía, porque. En estos documentos es donde se supone que debe estar el compromiso que hacen, dicen las autoridades, compromete, valga la redundancia, a los miembros de la Cámara de Cuentas de la República Dominicana. Eh, yo oía a <coughs> alguien que decía en el día de hoy que... No podía darse un veredicto tan rápido de qué tan comprometedor podían ser los documentos encontrados en las oficinas de la Cámara de Cuentas porque apenas llegan, horas después, cuando caran con ellos, pues eh, sale el magistrado u otras autoridades a decir que... Tienen documentos que lo comprometen en las acciones que se le acusa de, de maquillar las auditorías, eh, ocultamiento de, de ese acto de corrupción por parte de los incumbentes de las instituciones a, a las cuales se le practicaba este tipo de auditoría. Así que vamos a esperar que las cosas se aclaren y que los detalles que se den con respecto a las investigaciones de este allanamiento que hace la Procuraduría de Persecución contra la Corrupción, pues puedan ser eh, informaciones que dejen complacido a la ciudadanía, de manera que esto no pueda convertirse en otro eh, eh, show más eh, como otros que se han hecho. Así que nuestra eh, opinión es de que ciertamente si estos miembros de la Cámara de Cuentas eh, tienen responsabilidad, como plantean las autoridades en ocultamiento, maquillaje de las auditorías, puesto pues debe aplicársele el peso de la ley, porque estamos hablando de una institución que es eh, creada eh, por la Constitución, que tiene independencia eh, y verse envuelta en este tipo de situación, yo creo que dice mucho de eh, nuestro país. Así que vamos a esperar que las investigaciones y los resultados que den las autoridades pues puedan complacer y que puedan realmente comprometer la, eh, la, los miembros de la Cámara de Cuentas como responsables de estas acciones de la cual se le acusan. De hecho, ya eh, tenemos entendido que en las próximas horas eh, eh, ya se estarán dando a conocer los nuevos miembros de la Cámara de Cuentas, porque tengo entendido que deben ser juramentados ya el próximo 27 de febrero. Así que a días de conocer cuáles son los nuevos miembros de la Cámara de Cuentas eh, que tendrán la responsabilidad de supervigilar los fondos de que administran cada una de las instituciones públicas en la República Dominicana. Vamos a una pausa y al regreso venimos con los titulares, los principales titulares que traen los medios nacionales e internacionales en el día de hoy. Así que no le cambie que en breve regresamos.